Buenas noches vecinos y vecinas de Hurlingham, estamos acá en el Club Buen Camino y bueno, estamos acá con el grupo de chicos que van a ir a Madrid que jugaron el campeonato de The Gatorade eh, hace unos días atrás y bueno, salieron campeones acá en Argentina y van a representar a la selección argentina en el, en el campeonato y van a arrancar el, la semana que viene eh, ¿Tu nombre? Daniel Bueno, Daniel, ¿de, ¿de qué jugás? De Defensor Defensor, bueno la verdad, felicitaciones. Y bueno, ¿qué es para vos personalmente ir eh, con tu grupo de amigos de, a, a Madrid? Y Yo estoy emocionado y es grandioso lo que vamos a pasar y es un sueño también. ¿no? Y estoy muy contento y ojalá que toda la suerte allá y vamos a traer la copa. Más bien. Y Pero una experiencia personal en sentido de eh, también ver eh, chicos de otros países, no relacionarse también. Claro, sí, va a ser una experiencia única, porque después otra chance no creo que tengamos. Mm. Pero sí, va a ser algo que yo, de mi parte, no me voy a olvidar más. Eh, ¿dónde, ¿Dónde jugaste? ¿En qué, un poco, tu, tu historia futbolística acá? Yo jugué en Barrio Luna y en el Roca. Ah, mirá. Y, y bueno, después también me tocó jugar en River, pero ya de otros temas. Mm. Después, y ahora en Barrio Luna. Está bien, está bien. Bueno, ¿su nombre, maestro? Ian Luna. Bueno, Ian, también, eh, de, ¿de qué jugás? Eh, delantero. Delantero, bueno. Un poco también esto de la, la experiencia esta personal para vos de ir a Madrid con, con tu grupo de amigos. No, sí, un sueño, es todo un sueño, porque de los tres años que estábamos juntos, bueno, algunos de los tres años, y nada, estábamos ranciosos y todo, y por suerte se nos dio, y ahora tenemos que viajar. Mm. Y nos queda allá, una gran experiencia. ¿Qué, qué esperan de, de allá, de vivir allá? No sé, yo quiero nada. Esperamos salir campeón, yo espero eso. Y bueno, espero también conocer otras otra personas, otra, de otros países, chicos. A ver. Sí, porque después quedan en el contacto y capaz vienen chicos para acá también, ¿no? Sí, sí muchas posibilidades también con los chicos de, otro, de otros países. También. Y también, bueno, un poco tu trayectoria futbolística, ¿dónde jugaste? Yo siempre jugué en Buen Camino, acá, Marluna. Siempre. ¿Y alguna anécdota? ¿Saliste campeón acá? Sí, salimos campeón casi todos los años campeones. Algunos no, que bueno, no se nos dio, pero la mayoría siempre campeón. Está bien. Tenemos como 14, 14 veces salimos campeones. No había rivales. Había equipazo, teníamos... ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntale a Dani, ¿qué pasó? No sé, porque me, me ganaron dos veces, ¿no? <risa> <Después> nada más. <risa> está bien, está bien. ¿Su nombre, maestro? Por allá. Bueno, también un poco, ¿de qué jugás? Delantero. Delantero. Bueno, también, ¿qué, qué esperás allá? Eh, ¿Vivir? Un poco de las anécdotas, ¿no? Eh, yo espero ganar, traer la Copa acá. Y nada, es un sueño todo esto lo que estamos viendo. Sí. Es un grupo de amigos que, ¿hace cuánto, hace cuánto están? Los tres años, la mayoría. Mm. Chiquitos, todos juntos. Está bien. ¿Y también de acá, del barrio? Sí, sí, la mayoría sí. Mm. Bueno, Está bien. Y bueno, personalmente, para vos, ir a, a Madrid con tu grupo de amigos debe ser lo, lo máximo, ¿no? Sí, sí, como te decía, que como de los tres años. Mm. Creo que con ellos es lo mejor que podría pasar. Está bien, bueno, lo, lo mejor, lo mejor. Llegamos a un técnico. ¿Su nombre, maestro? Ezequiel Borges, alias el Puche. <risa> el Puche de barrio... <risa> más conocido ¿No? por el Puche que Ezequiel. Muy poco conocen mi, mi nombre. Está bien. Bueno, eh, para vos personalmente, con este grupo de, de chicos que tenés hace... ¿Desde cuándo los tenés vos, este grupo? Este, este grupo pensó, bueno, tengo a mi sobrino, a mi primo, que eran insoportables. Se portaban mal y bueno, y empezó de chiquito, de los dos años y medio, tres. Empezamos a normal la categoría 2003 acá en el club, en buen camino. Y bueno, después se fue sumando Fauri. Y, y también de esa misma edad y empezamos, y empezamos, y empezamos. Y bueno, y tocó... El primer año que competimos fue con la categoría 2001, porque acá no había, subió la 2003. Perdimos todos los partidos por goleada, porque nosotros éramos 2003 jugábamos con 2001. Claro. Después llegó al otro año siguiente con la 2002, también. Terminamos cuarto con la 2002, creo. Y éramos todos 2003. Y después, bueno, llegó la hora de jugar 2003 con 2003 y era una locura porque <risa> los, le ganábamos a todos. Uh -huh. Y bueno, y así todo empezó esta historia. Bueno, esta historia linda que este debe ser la, la frutilla del postre. Sí, sí, ya la segunda frutilla. Porque nosotros fuimos a jugar hace dos años, tres años atrás, un torneo acá en las provincias de Santa Fe, el Mundialito. Uh -huh. Y perdimos la final, tuvimos la mala suerte bueno, de perder la final. De 94 equipos perdimos la final nosotros. 2 a 1, pero bueno, yo me vine campeón pero de allá igual. porque... Estuvo muy bueno y bueno, y ahora nos tocó esto que vamos a representar a Argentina. Acá ya no es más buen camino, es Argentina. Claro, claro, más bien, más bien. Y debe ser emocionante, ¿no?, para vos personalmente. Sí, es una locura, es un sueño. Mm -hmm. Pensar que los cholos tenían a los tres años y que alguno no sabía correr y ahora se van a jugar a Madrid un Mundial, es una locura. Muy bueno, muy bueno la verdad. ¿Su nombre, maestro? Fabricio. Bueno, Fabricio, ¿de qué jugás? De arquero. Arquero, llegamos al, arque al arquero del grupo. Bueno, personalmente para vos, ¿cómo, ¿cómo te sentís? Bien, es un sueño, todavía no caigo Hace tres meses, hace un mes que fui y todavía no caigo, sigo sin caer Y más si lo vivo con ellos, que es lo más lindo que puede ver Eso, vivirlo con, con tus amigos, debe ser espectacular Y bueno, un poco, el, ¿qué, ¿qué pensás encontrarte a, allá en Madrid? Y mucha gente y un país hermoso ese Todavía mm. no, no fui, pero me parece un país hermoso, ojalá lo podamos conocer Y, y nada más. ¿Y para vos representar a la selección argentina? es un sueño Nunca pensé esto, es algo único Muy bien, cambia, cambia mucho ¿no? el sentido de siempre acá en el barrio Y ahora que te digan, mirá, te juntaste con un grupo de amigos Fueron a, al torneo y a ver qué pasaba Le ganaron a todos los equipos de acá de Argentina Y van a representar a Argentina Sí, allá. nadie pensaba, y ni nosotros claro. Fuimos y, y bueno, por suerte se nos dio y ojalá yo se nos dé, Dios quiera Bueno, bueno, muchas gracias ¿Su nombre maestro? Román bueno, Román, eh, ¿de qué juega usted? Delantero. Delantero, bueno, hay pocos defensores, maestro. ¿no? Veo mucho Pero, delantero, pues, hay pocos. De... ¡Ah, está bien, está bien! Bueno, eh, personalmente para vos, ¿cómo, cómo te sentís? Nada, no, yo estoy recontra felices. Lo que pedía la vida y. Bueno, con todo lo que vivimos, creo que es más que merecido. Más no, bien. Y te imaginaste en el momento que te dicen, che, mira, vamos a un torneo de Gatorade y vos decís, bueno, sí, debe ser como un relámpago que jugamos todos los fines de semana acá y bueno, vamos a ver qué pasa. Salieron campeones, le ganaron a todo el equipo de Argentina y ahora ustedes son la selección argentina que van a allá. No, sí es un sueño, pero ya el primer día que Pachu nos dijo que íbamos a jugar, yo tenía una ilusión enorme. Tampoco vivir todo lo imaginable es una locura. Pero bueno, ya después, eh, una semana antes de, de, de jugar la final de acá del Oeste, jugamos el relámpago y lo ganamos y ahí ya fue como un salto también a, a ilusionar. ¿Cómo fue un poco el torneo de, de Gatorade? Eh, el primero comenzó en, en acá en, en Carrefour, en el Villate 6. Sí. Bueno, ahí se juntaron todos los, los de zona Oeste. Ese fue para mí el más duro y creo que para todos porque... Eh, eh, había tipos que eran más físicamente Estaban mejor que nosotros Pero tuvimos la oportunidad Y bueno, después eh, jugamos con la final de cada zona Zona norte, zona sur, capital Bien. También ahí estuvo duro Y bueno, después eh, Rosario, Mendoza y y, bueno, y Córdoba Y también, bueno, ganamos Durísimo sí. Bueno, muchas gracias. muchas gracias Llegamos al otro técnico, ¿tu nombre maestro? Eh, Marcelo de Rearte es mi nombre Más conocido como Pacho Está bien. Bueno, Pachu, la verdad que impresionante, ¿no? Este grupo de, de chicos y, y tu amigo también ahí apoyándote en, en lo que es eh, la, la comisión del, del, del, del club también y del equipo. Eh, para vos, ¿cómo te sentís? No, la verdad que yo estoy re contento, la verdad muy emocionado con todo lo que están viviendo ellos, eh, siempre con Pucheta, eh, a la par mío, yo a la par de él, desde que ella era muy chiquito, bueno, Iniciamos todo esto, arrancamos en, en lo que se da el fútbol infantil, eh, los guiamos por un camino, creo que futbolísticamente y como persona eh, los llevamos por buen camino. Tenemos un grupo excelente de jugadores y de amigos. Y bueno, eh, como él dijo, ¿no? nos tocó vivir eh, mucha alegría, salimos muchos años campeones, festejamos mucho, también nos tocó llorar porque perdimos. O sea, de todo esto aprendimos y crecimos juntos ellos, o sea, nosotros como técnicos... ...ellos como chicos y... Eh, ...es muy lindo la experiencia, eso es algo impagable... ...que lo vivimos y no se paga con nada, o sea... Eh, ...el fútbol te da estas cosas, esta alegría... ...de compartir estos momentos, ¿no? Tanto Bien. nosotros como la familia... ...cuando nos tocó viajar a Santa Fe... ...llegar a una final, vivir todos esos días que tuvimos allá... Eh, ...nada de fácil, no nos regaló nada a nadie... Eh, ...los chicos realmente que son excelentes futbolísticamente... ...y como personas, ¿no? Como te vengo diciendo... Bien. Eh, y bueno, siempre con el apoyo nuestro ¿no? guiándolo, diciéndole lo que está bien lo que está mal eh, más allá de nosotros de nuestro compromiso como técnico a veces uno acá como entrenador también tiene que aportar su granito de arena en, en, en guiarlo en la vida también, ¿no? porque esto no es solamente futbolístico, como yo siempre lo digo atrás de lo futbolístico hay una educación un respeto y bueno, va todo de la mano acá para ser profesional y ojalá que a estos chicos allá se les presenten eh, una oportunidad, no? ojalá en este viaje que puedan tener, tanto Daniel como es uno de los que yo le tengo mucha confianza, mucha fe, que allá se le va puede brindar algo y como lo estoy hablando con él, ojalá que se le, se le dé, pero más allá de lo futbolístico, él tiene que ser buena persona. Y la eh, experiencia también. De, de, ...de convivir acá, no? Sí, la experiencia, como compañero, como persona... ...porque el futbolista puede ser, no sé, el mejor jugador del mundo... ...pero si no va acompañado de un respeto, de una educación... ...yo creo, desde mi punto de vista, no sé, sí, sí, sí, sí. o sea, esto es así... ...nosotros tratamos de inculcar a eso como, como, como técnico, ¿no? Claro. La educación y el fútbol van de la mano, esto es así... ...yo, desde mi punto de vista... La, la Copa ya arrancó porque estuvo el sorteo... Eh, Sabes más o menos contra quién le toca en el grupo? ¿O te estoy matando con la pregunta? Eh, sí, <risa> más o menos estamos... ¿O se un... pueden ayudar? Tenemos... ¿Tenía? Italia, tenemos ¿Tenía? Jamaica, ¿Tenía? Honduras... Guatemala... Guatemala ¿Y Puerto Rico, Puerto Rico y, Bolivia. y Bolivia ¡Uh! Un montón Va a estar lindo, va a estar lindo Sí, va a estar lindo peleado Como, como todo, acá no lo podemos decir No, porque es Bolivia eh, No sabemos quién nos va a tocar Adentro de la cancha son cinco jugadores Y esto, bueno... Hay que jugarlo. ¿Cayó un jugador más? Cayó un jugador más. Muy bueno, muy le, vam le, le, le vamos, a preguntar, a ver. Maestro, ¿tu nombre? Iván, Iván, Rodríguez. ¿De qué jugas. Abajo, de último. Llegó el defensor. <risa> Llegó el defensor. <risa> <Claro>. <risa> bueno, no, la verdad yo le preguntaba a los chicos personalmente, ¿vos cómo te sentís de, de ir y representar a la selección argentina? No, nah, re contento. Es un sueño para todos nosotros. Vamos a dejar todo, vamos a ver lo que podemos hacer. Está bien. Y personalmente, ¿qué, ¿qué esperas de allá? Nada, como siempre, juega bien. Poder, poder siempre como compartir cancha con ellos, que es lo que más me gusta. Y, nah. Ya ir allá es un sueño, ya cumplí. Y además es con, con tu grupo de amigos. Sí, sí. Olvidate. Jugamos, jugamos juntos y hace un año dos años vengo jugando con ellos. Me siento mm. muy cómodo. Está bien. Ahí tenemos la bandera, la, la estamos mostrando muy bien. Y bueno, la verdad que... Para nosotros es un placer, muchas gracias a ustedes por, por bueno, a brindarnos el lugar, el espacio, un ratito de charlar con ustedes. Y vuelven el, el 2 de junio, vuelven y bueno, esperemos, esperemos que, que traigan la, la copa y si no, la experiencia, ¿no? También eso está bueno. Y bueno, les deseamos todo lo mejor desde la hora de Urlinga, como siempre decimos, los protagonistas son, son ustedes, que ande todo muy bien. Sí.